se han detenido las balotas y de esta manera conoceremos el número ganador de la tarde de hoy. Veamos nuestra primera balota, tenemos la número 4. En la segunda balota, tenemos la número 8. En nuestra tercera balota, tenemos la número 1. Y en la cuarta y última balota, tenemos la número 2. 4812.